puede de crear en 3D y ahora le puedo enseñar a calibrar su impresora 3D lo importante antes de empezar a calibrar es ver que esté limpio el extrusor es decir que no quede residuo de la impresión anterior aquí tenemos un residuo en esta parte esto es residuo de la impresora anterior ¿cómo sacarlo? tenemos dos maneras de sacar el residuo vamos a calentarlo, vamos a calentar el extrusor esperar a que se derrite y de ahí lo sacamos o vamos a aplicar fuerza humana y sacarlo simplemente Vamos a esperar a que se caliente y llegue hasta los 180 o 200 grados para que se ablande y poder retirarlo con, con una pinza. Una vez hemos llegado a los 200 grados, el filamento se ha derretido. Ahora vamos a retirarlo. Una vez hemos llegado a los 200 grados, vamos a proceder a sacar el sobrante. Con cualquier herramienta que ustedes posean, que tenga punta, vamos a retirar el plástico residual. Ahora nos fijamos que el, el cabezal está limpio, la aguja está sin ningún residuo. Recuerden siempre hacerlo con herramienta, porque a 200 grados el extrusor o la punta del cabezal los puede quemar. Y ahora vamos a proceder a enfriar. Procederemos a enfriar. Una vez que le damos a enfriar, hay que esperar que la temperatura baje a 60 grados para que la máquina te permita calibrar. Antes de eso, no te va a dejar hacerlo por un bloqueo de seguridad. Procedemos a calibrar. Apretamos enter, vamos a control, y vamos a nivelar base, y pulsa para empezar. Va a ser el 0, 0, 0, o sea para hasta los puntos de inicio de cada eje, el 0 en X, el 0 en Y y el 0 en Z. Tenemos que lograr que la aguja quede a una separación de 100 micres con respecto a la base. Para ello vamos a usar un papel común y corriente. Lo vamos a colocar acá y vamos a ver. Este es el truco. Si el papel está muy apretado tenemos que soltarlo y si está muy suelto tenemos que apretarlo. En este momento el papel está muy apretado. Vamos a proceder a soltarlo. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos. Para que el extrusor se vaya al siguiente punto. Dejamos el papel. Vamos a apretar. Vamos a girar hacia el interior. Nuestra llave L. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Cuanto uno estime que sea necesario. En este momento yo creo que con dos vueltas. Cada vuelta, es una, cada vuelta son 100 micras que baja. Con dos vueltas estaría más que suficiente. Una. Dos. Vamos al siguiente punto. Este punto también está apretado. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Presionamos para que se vaya al siguiente punto. Y ajustamos el anterior. Vamos a girar en este estimo 3 vueltas. 300 micras voy a bajar. Y vemos cómo está el siguiente punto. Este punto también se encuentra apretado. Presionamos para que se desplace el siguiente mientras calibramos ese. Este está presionado pero no tanto como este. Entonces estimo 200 micras. Vamos a dar dos vueltas. al igual que el anterior, también se encuentra presionado más o menos como en la misma distancia que esta presionamos para que el crucer se vaya y ahora se va a dirigir al centro y calibramos el punto Vemos cómo está el centro y aún está un poco presionado, por lo cual revisaremos el resto de los puntos. Nuevamente haremos el mismo proceso. Vamos a revisar nuevamente los puntos para asegurarnos de una calibración perfecta. Control, nivelar base. Revisamos los puntos para ver cómo quedó la calibración anterior. Revisamos las calibraciones y vemos que el papel rosa ligeramente a la aguja y rosa a su vez a la base. Ese es el punto perfecto de calibración. A mí me sale bien a la primera porque lo he hecho muchas veces y ustedes con la práctica lograrán hacer lo mismo. ¿Cuántas veces se recomienda calibrar? Si la impresora está quieta en un lugar fijo, una vez a la semana basta. Si la cambian de lugar, tienen que calibrarla en el lugar que sea colocada. Este punto está perfecto. Re tenemos que revisar todos los puntos. Repito, tiene que quedar rozando el papel ligeramente y tiene que rozar a la base el papel a su vez. Cosa que cuando se saque el papel, la aguja quede flotando sobre el vidrio. Muy bien. Y realizamos el último espectacular comprobamos el centro genial ahora tenemos nuestra impresora perfectamente calibrada Pueden revisar los demás videos para ver cómo mandar a imprimir, cómo configurar, algunos tips y más cosas que ustedes nos pueden preguntar. Cualquier duda, cualquier cosa, déjenlo anotado. Vamos a hacer un pequeño resumen. Mandamos a calibrar y después comprobamos la calibración anterior. Si es que no está, hay que volver a ajustar nuevamente cada punto. así. La primera vez uno lo hace dos o tres veces, pero después con el tiempo lo hace la primera como recién. Muchas gracias, soy Sebastián Sangüesa de la empresa Crea en 3D y tendremos más videos. Temas, consultas o dudas pueden dejarlo en comentarios en no el video. Muchas gracias.